y teléfono, todo era de noche que yo lo buscaba. Yo no estoy de acuerdo con el toque de queda, porque no estamos trabajando como se debe de trabajar. Sí, que coopere con nosotros, que nos necesitamos, no, por porque tenemos problemas, tenemos problemas, tenemos problemas serios, y si él nos ayuda, el mismo gobierno se sí lleva un elogio de nosotros, porque nos da una oportunidad de trabajo y de conseguirlo. Hasta lo, ¿Hasta qué hora le piden ustedes al gobierno que le, que le, le entregue un horario para elaborar? No, esperamos que hasta la a la urna, lo que entienda, pero que nos ayude, o si no, que nos den unos papelitos, una cosita, que si estamos identificados a la policía que coopera con nosotros, que nos ayude, que somos taxistas, andamos en esto, a esta hora y esto y hora, porque de en no andamos en la calle de noche. Si usted está paseando usted sabe que está buscando su morito de noche. Si no abre la noche, si no abre la noche, no afuera hay... que vamos. En realidad, este es el cuento de nunca acabar. Yo por mí, que quiten el toque de queda. Yo por mí, que quiten el toque de queda. Lo puede, hoy mismo, atención Luis Abinader, me quedé con el moño hecho, veloz, peinado, traje nuevo y todo, porque pensé que iba para el palacio, que nuestra amiga Milagros de me iba a invitar, eh, y, y, y cuando vaya al palacio no voy a ir a comer y a beber, no. Presidente, necesito cinco minutos con usted. Y entre ellos, el primero que le, el primer minuto es para decirle, quite el toque de queda. Que eso no está haciendo nada, fuñendo lo que está. Ni se está cumpliendo el toque de queda y no está aportando a la economía. Ahí están los taxistas, estoy de acuerdo con ellos. Porque, dime tú, los taxistas, déjame decirte, son los menos propagadores del COVID son lo menos propagadores, igual que el delivery entonces si él le abrió a, a los delivery hasta las 11, que deje los taxistas hasta las 11 porque poco o mucho la gente se moviliza ahora el tema es cuántas personas van a llevar quiénes, todo pues, un lío yo mejor quito eso y, y, y me evito todos los problemas que desde ya tiene el presidente con el tema del toque de queda y yo me imagino, ahora, eh, es que los taxistas son muy popis, los taxistas privan en popis. Hagan como hizo eh, este muchacho, eh, el, de, el de restaurante de San Francisco, se amarró con una cadena. Atención taxista, asesoría gratis, agarren, amárrense a su vehículo, ¿eh? cojan un chin de sol y ustedes van a ver como el presidente va a decir, a los taxistas denle permiso y ya, ¿Eso es así, veloz? ¿Cómo que no? ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? No, pero ¿cómo que se amarren? No, oh, pero ¿qué, no. Fue lo que hizo, Mira, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el dueño del restaurante de comidas Se amarró sí, de una vez sí, al otro sí, día, delivery hasta las 11. Confidencialmente había que volver a solicitar el estado de emergencia cuando el señor lo hizo, pero eh, déjame decirte que dentro de los planes próximos de Luis Abinader no está a quitar el toque de queda. No, dejarlo. Sí. Tremendo error. Y lo digo, lo digo en base a la reunión sostenida el día de ayer, que más adelante vamos a ampliar la información, pero te adelanto que ese fue un tema que se tocó, hice un preámbulo igualmente a la introducción del programa, y según él, él recibió una encuesta en la cual más del 80% de los dominicanos está de acuerdo con el toque de queda, según el presidente. Bueno. Según el presidente, voy a abrir la línea, señor director, por favor, si usted es tan amable, colóqueme el número de teléfono de este estudio, el 809-725-0505. Lo voy a abrir la línea y vamos a recibir cinco llamadas, ¿te parece? Cinco. Sí. ¿Está usted de acuerdo con que continúe el toque de queda o que quiten el toque de queda? Ya, el pueblo, vamos a hacer ese sondeo. Porque yo, yo tengo la esperanza Que a mí me van a invitar a Palacio <risa> ¿Sí? Como yo Medio país de comunicadores Tenemos sí, la esperanza claro. sí. Y me voy a poner este mismo traje sin, Así mismo Sin corbata Tenemos llamadita, buenos días llamadita? Buenos días Sí, sí, bien? buen día Estoy de acuerdo que quiten el toque de queda Que lo quiten, bien Tú es? Gracias por llamar ¿Está usted de acuerdo con que quiten o renovan los votos o reenganchen el toque de queda? 809-725-0505. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Se fue. Eh, Mira, Veloz, eh, tengo la esperanza, ¿eh? Y voy con este mismo traje, así mismo. Llamadita. Buenas. Buenos días. Buenos días. Y que lo quiten. Eso es un disparate, mi hermano. Que lo quiten. pues Van dos, veloz, yo no sé dónde Luis Abinader hizo esa encuesta y en qué yo fecha, tampoco, ojalá que tampoco. presente, porque las encuestas se hacen en un periodo de tiempo, a lo mejor lo hizo en marzo, si fue en marzo, está bien, 809-725-0505, cinco llamaditas para ver qué dice el pueblo sobre el toque de queda, se queda o se va, buenos días. Hello. Sí, quién no sabe de dónde. Buenos días. Sí. Eh, no estoy de acuerdo con el toque de queda, ¿no? Ya eso hay que quitarlo porque si la enfermedad dicen que va a estar siempre, entonces siempre vamos a estar en toque de queda. No, no. Gracias. Ya, van tres, tres, van. ¿Eh? Sí. Va vamos a recibir dos más ya para, ¿verdad? 809-725-0505. Buenos días. Buenos días, hermano. El toque de queda debe de continuar, pero como igual que en Filipinas, al que salga, candela, porque la gente no quiere respetar ni a la ley, ni a los médicos, ni a la salud. Entonces el toque de queda está de más si no pueden enfermar un millón. Entonces está de más el toque de queda porque es por eso que yo en lo personal, yo en lo personal, y está ahí colgado, el primer comunicador que se pronunció sobre el toque de queda fue este que está aquí. También se pronunció en mi compadre el empresario Julio Vargas sobre que el toque de queda debió de ser 24 horas. Este que está aquí, ya no, ya no se puede. Pero al principio de que la población tenía temor del Covid, o mejor dicho respeto al Covid, yo decía una semana, 24 horas, trancado. Ah, que se van a morir, que, se, que quién se va a morir una semana. ¿Quién se muere una semana? Hasta con agua usted vive una semana. No, pero no. No, que vamos a hacerlo. Hasta la, no, la gente fue cogiendo la confianza. Entonces quiten esa vaina. Última llamada para continuar con el desarrollo de la noticia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién nos sabe de dónde? Beatriz Cabrera, desde el Bronx. ¿Desde dónde? Desde el Bronx. ¿De desde el Bronx, New York. ¿De qué parte del Bronx, doña, usted me llama? Yo de aquí de Bronx, de la, de, de, de la tercera avenida. Ok. Eh, eh, dígame usted, eh, sobre eh, el toque de queda de República Dominicana. ¿Usted está de acuerdo con que lo quiten o que siga? 100%, no, mi, do, 1000%. ciento, qué? por ciento que ¿Que lo quiten? O que, lo que lo quiten porque de qué vale que haya un toque de queda si la gente no respeta y allá no hay autoridad para, para ejercer la, la fuerza porque tendría que se coge su lazo para dar a todos ese bando de sinvergüenza que hay allá usted, usted, usted ve eso es una llamada esa señora esa señora está sabe lo que está pasando en este país gracias mi doña desde el Bronx a toda mi gente del Bronx eh, venimos con unos proyectos recuerden que la parada dominicana del Bronx venimos ahora eh, a final de este mes el 27 eh, eh, venimos eh, eh, virtual, virtual eh, eh, Veloz, eh, no eh, vamos a dar una ñapita, pero eh, le pido excusa a los televidentes, yo sé que quieren llamar y expresarse, pero tenemos que desarrollar las informaciones que queremos que usted se entere. última llamadita eh, buenos días buenos días, ¿Sí que no sabe de dónde, por favor de Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo, eh, eh, dígame usted está de acuerdo con que continuemos o, o, o se quite el toque de queda mire, si el toque de queda lo, lo, como es que la policía no le tuviera miedo a los barrios que no cogieran 500 pesos en los colmadones como lo cogen para acá arriba fuera bueno, eh, eh, ey doña espérese cómo así que cogen 500 pesos en los colmadones quién coge 500 pesos? la policía lo coge no de por dios doña no claro ¿Cómo? que no, sí, doña. mi amor porque ellos suben y, y ven a la gente bebiendo y le no, de gente sin mascarilla y siguen como si nada cómo va a ser entonces mejor es que lo quiten porque como quiera la gente está bebiendo y está en la calle eso es así, gracias doña ey pero fuerte <risa> la doña veloz, sí. que la policía va no, sí. a con yo, 500 pesos en los colmadones para dejar, ey atención, Edwin, cómo se llama el amigo, el, el director, se me olvida el nombre Edwin eh, eh, Edward, Edward, Edward, Edward Edward, sí, el Edward. apellido es Jiménez sí, creo que Edward no, Jiménez. atención, director de la Policía Nacional ey, eso en la capital o en Santiago, esa llamada, eso no es aquí aquí tenemos un general que se respeta y la policía lo respeta amigo mío personal ¿Eh? el general eh, Nelson así que eh, cuidado ahí ¿eh? mira veloz eh, los taxistas yo diría que hay que realmente buscar una solución no solamente a los taxistas pero hay algo hay algo que no entiendo de esa noticia que que qué, qué, qué, qué no entiende si si hay toque de queda y los únicos hábiles para salir son los eh, deliveries a quién le van a dar el servicio o sea, tendría que eliminarlo totalmente. Sí, eh, eh, o sea, mi propuesta... Ellos, eh, entonces, ellos no estarían exigiendo que se le dé permiso a ellos, sino que quiten el toque de queda. No. Ellos están pidiendo los taxistas, o que le den un permiso especial o que lo quiten ya el toque de queda. Pero el servicio especial no, porque ¿a quién le van a dar el servicio? Si se supone, se supone que hay toque de queda. Bueno... Yo entiendo que, que la gente sale, la gente sale, bueno. sí, Bueno, la gente sale, ellos que están pidiendo porque la gente sale, la gente sale a las cabañas, la gente sale eh, al hospital, a la clínica, eh, a los pares que se están haciendo privados, la gente sale, yo no entiendo realmente, no entiendo, eh, no, no entiendo, ¿eh? Bueno, Pero ahí el pueblo habló Le garantizo Ahorita vamos a mostrar Las fotos, siguen los popis Comunicadores popis eh, Visitando el palacio, muy bien Yo no veo nada malo Lo único malo que no me han invitado a mí Supuestamente estoy en lista Yo pensé que me iban a invitar hoy Y vine preparado por si acaso De una vez coger para el palacio sí. ¿Sí? Me voy así sin colbata. Y reitero Voy a llevar el celular, voy a decir, eh, presidente, permítame, no sé si, si permiten celulares, pero si lo permiten, voy a, sí, creo que sí, porque veía en una foto muchos comunicadores mm. tirándose selfie. Entonces, sí, presidente, eh, permítame una pregunta, pa, y lo voy a grabar. Eh, eh, el, el pueblo quiere que quiten el toque de queda. Eso, eso es lo primero. Entre otras preguntas que voy a interactuar. Ahí hay un pataleo a propósito de comunicadores que dicen que no fueron a buscar nada al Palacio, que lo invitaron. ¿Cómo así? Que no fueron a buscar nada.